Hola y bienvenidos a este curso de ilustración de personajes en medios digitales. La industria gráfica ha tenido un crecimiento constante en los últimos años en su relación con la tecnología y los procesos digitales a través de las industrias creativas. La ilustración de personajes es un proceso creativo que abarca diversas líneas. La primera son medios impresos. En ellos se encuentra la serigrafía aplicada a productos de merchandising, cuentos, revistas, magazines, periódicos, cómics y novelas gráficas. En segundo lugar se encuentra el nivel digital, que abarca series animadas para la web, TV, cine, videojuegos para PC, consolas y dispositivos móviles con fines de entretenimiento instructivos y educativos. En este curso se aplicarán todas las habilidades para aprender sobre las distintas características del diseño de personajes. Proporciones humanas, expresión corporal, características 2D, perspectivas, técnicas de ilustración digital, esquemas de color. En el caso de los software también aprenderemos las distintas herramientas y dentro de los tipos de proyectos están los didácticos, los publicitarios, las series animadas para cine y para videojuegos. En este curso se identificarán los parámetros asignados por el brain, se asignarán los rasgos físicos y psicológicos del personaje, se elaborarán bocetos del personaje, se realizará la selección del esquema de color al personaje y se implementarán las técnicas de ilustración. El mercado necesita creativos, necesita emprendedores incorporados a la economía naranja. Esta es una idea que defiende las industrias creativas y la cultura como un motor de desarrollo. Además, el sector creativo tiene un gran impacto en la economía. Actualmente genera una gran cantidad de empleos, tributa millones de impuestos y puede representar un impulso económico para los países. Estamos frente a la Cuarta Revolución Industrial. Este trabajo puede ser parte de esta revolución, creando personajes en los cuales podrían apoyar procesos de inteligencia artificial, los cuales podrían ayudar en asesoría, respuestas a inquietudes, preguntas frecuentes, videojuegos, comunicación didáctica, entre otros. Así que, ¡a trabajar!